Hola, amigos experimentadores. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer esta espectacular guitarra eléctrica utilizando el software FreeCAD. Bueno, comencemos. Lo primero que hay que hacer es crear un nuevo archivo vamos a herramientas, vamos a administrador de complementos y allí buscamos el complemento que buscamos, que necesitamos para nuestras guitarras que se llama MARS M -A -R Z y aquí está MARS después le damos clic en instalar, actualizar el seleccionado esperamos a que termine de instalarlo termine de descargarlo y luego eh, aquí ya nos dice que pues, lo terminó de instalar, que el entorno de trabajo se ha instalado. Así que ahora lo que toca hacer es cerrar para que se reinicie el software y se puedan aplicar los cambios. Si dejen cerrar, le damos clic en OK. Como vemos pues nos, nos reinicia el FreeCAD. Si no has hecho esto pues le damos a crear nuevo. Y después de eso, pues ya podemos movernos al entorno, al módulo de Mars Guitar. una vez hecho esto, pues le damos clic en crear instrumento. Le damos clic en crear cuerpo de guitarra o create guitar body. O create neck para crear el cuello. Como ven acá nos crea una tabla cuadrada. Y algo muy parecido va a ocurrir si damos create neck como ven pues nos crea un cuerpo y un cuello bastante sin forma y para darle forma a esto pues se puede utilizar un archivo que se llama archivo.cdg se puede utilizar estos botones que dicen import, headstock port inlays port ¿qué es el svg? el svg es un archivo que tenemos por acá ese archivo está en la página del de creador, ese archivo se puede modificar es un archivo donde se detalla la forma de la guitarra la forma del cuerpo, la forma del cuello tenemos por ejemplo este, que lo descargué de la misma página del creador del, del, del complemento creador del módulo como pueden ver este archivo .svg sample no sé qué punto es un archivo que tiene un dibujo de una guitarra con el contorno con los bolsillos con una línea de referencia media y bueno lo que vamos a hacer es a cargar ese archivo utilizando import body shape sbg. Entonces le damos clic allí, luego buscamos el archivo .sbg. Entonces lo que hacemos es buscar el archivo, seleccionarlo, darle clic en abrir. Y después de eso esperamos un momentico, un momentico que procese y de repente. Bueno, se demora un tiempito, no mucho. Y es que mi computador ya es un poquito viejo. Así que perdonarán un poquito la demora, pero ya está. Como ven ya, creamos el cuerpo de la guitarra. Ahora vamos a crear esta cabecita de acá. Utilizando el botón que dice Import Headstock Shape SVG. Y lo mismo. Vamos, buscamos el archivo. Ahí dice Sample Custom Headstock SVG. Le damos clic en Abrir. Y listo. Como pueden ver, ya nos cambió acá la forma de la cabeza. Ya tiene una vez listos todos los huecos y tenéis un grabado ahí. Veamos también este archivo. Como pueden ver también tiene un contorno, también tiene la línea media de referencia. Y también tiene los, los agujeros y los que los bolsillos. Bueno, pues ahí queda ya con los agujeros para. Para poner los cositos para afinar la guitarra. Y pues también se le puede colocar esta otra cosa que se llama los inlets para esto se utiliza exactamente el mismo procedimiento y amigos algo muy importante a tener en cuenta es que cambiando la forma del SVG se puede cambiar la forma de la guitarra por ejemplo creo que se le puede dibujar otro contorno distinto pero pues yo no lo voy a hacer porque no soy muy bueno manejando Inkscape así que pues eh, lo que voy a hacer es a modificarlo acá un poquito, moviéndole esto por acá otro poquito por acá tan tan tan tan luego pues ya con eso creo que es suficiente para poder modificarlo así que le doy clic en guardar guardar como coloco el mismo pero con nombre 2 le doy guardar y luego acá en FreeCAD le doy otra vez import body shape en SVG. Y pues busco otra vez el archivo y lo mismo le voy a abrir. Y luego eso pues ya con eso debería ser suficiente para que quede. Y si sí, así es, caballeros, hemos logrado cambiar la forma del cuerpo de la guitarra.